Hola, soy Arnaud, enólogo de la Viña Orfiel. Hoy te quiero presentar un vino especial, una orzada, Malbec. A la diferencia de lo argentino, nuestro Malbec es un vino de fruta liviana, un lado floral muy desarrollado, un lado de jazmín, de menta. Es un vino perfecto para todo tipo de carne, desde una carne blanca como el pollo hasta un cordero. Así que a descubrir.